Hola, muy buenos a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno <ríe> Hoy vamos a cocinar un poco al horno, ¿no? Eh, como dije en el anterior vídeo, pues cuando hice la expedición con, eh, con el flotador pues se me mojó el móvil a pesar de haberlo metido en un bidón de estos de, de proteínas, ¿no? Para ver si era estanco, ¿no? Eh, el caso es que, bueno, pues se me ha llegado a mojar el móvil y bueno, lo tengo aquí, ¿vale? Está aquí en el arroz Vale, y bueno, no sé si lo podáis ver, la verdad que no, porque no está enfocado. Pero vamos a la luz. Pero la cámara está empañada. Vale, y por detrás pues también lo mismo, está también empañada. Entonces, bueno, lo que voy a intentar hacer según veo los consejos de YouTube, aunque probablemente sean para romper el móvil. Eh, es meter el arroz en el bobby y meterlo al horno para que se evapore ese agua que tiene ahora mismo el, el teléfono. Así que vamos a ver si funciona o no. Estamos precalentando el horno a 100 grados y cuando se caliente un poco, pues ya lo meteremos y lo dejaremos ahí dos minutos a ver si se evapora o no el agua. Después os enseño. Espero que no explote la batería, ¿vale? Porque claro, si se calienta. Demasiado la batería pues podría explotar, lo cual sería un lío bastante grande. Y bueno, lo que sí, pues le he quitado la ranura de la tarjeta SIM, para ver si por ahí pues se seca un poco mejor y se va por el agua. Pero nada, lo dejaremos con mucho dos minutos. No más, porque puede ser bastante peligroso y la liaremos muchísimo. Vale, pues he apagado el horno, ¿vale? Porque, claro, no lo voy a dejar encendido, simplemente con ese calor residual, pues es suficiente para que eh, el móvil, pues, evapore ese agua. Eh, lo que pasa es que, claro, me está dando miedo porque si me pongo aquí delante y la batería explota por el calor, me va a explotar en la cara. Así que creo que me voy a alejar un poquito. Lo que pasa es que, claro, si explota, probablemente pueda arder toda la toda la casa porque claro, son 100 grados así que nada, mejor la dejo un poquito abierta eh, porque como explote la casa eh, la hemos liado bastante así que no hagáis esto en casa la verdad es que yo tampoco debería estar haciéndolo y bueno, por ahora llevamos un minuto ya veremos si conseguimos llegar a las dos minutos sin que el cacharro explote más de dos minutos no lo voy a dejar y la verdad es que me estoy acojonando bastante porque el móvil se va a calentar <risa> Estoy sudando y todo Ay, la verdad es que... Esperemos que no pase nada, pero... No hagáis esto en casa y la verdad es que creo que es una malísima idea O una buena idea, bueno, por al fin y al cabo Aceleras el proceso de... Evaporación Pero también puedes liarla bastante Porque estás calentando el móvil a una temperatura Que a lo mejor es demasiado para para que los componentes aguanten vale, ya han pasado los dos minutos vamos a sacar el móvil lo voy a dejar así un rato aquí vale, para que de esta manera pues bueno siga evaporando y dentro de un rato pues os enseño el resultado bueno, bueno, no está tan mal, vale lo que ha sido la parte de atrás aquí había agua esto se ha evaporado vale lo cual es bien lo que pasa es que esta que es en la parte de arriba no ha llegado a evaporarse, no le ha dado tiempo así que bueno, dentro de lo que cabe, no está tan mal no sé si dejarle un rato más que se evapore porque a lo mejor no lo hemos dejado suficiente tiempo pero tampoco quiero arriesgarme porque puede suponer que el teléfono explote así que nada, tenemos que hacerlo en el punto ahora está un poco hecho tampoco lo queremos muy hecho porque eso supondría que explotará pero al punto, es lo importante al final he decidido dejarlo en el horno, vale, pero con la puerta abierta porque tampoco quiero que explote el móvil pero sí que con el calor residual de, del horno pues se vaya evaporando ese agua que le queda Bueno, pues nada Parecía que, que lo tenemos pero me acabo de dar cuenta que, que una vez que, que se enfría el móvil otra vez vuelve a salir el agüita así que da igual que se hubiera evaporado o bueno, o eso creía, que se había evaporado. Pero una vez que se ha enfriado otra vez de nuevo, pues la vuelta a salir. Así que va a ser una buena lucha. Y aquí seguimos con la aventura. Y en el caso de que no tengáis horno en casa, lo cual es un poco raro porque muchas casas tienen horno, pero en el caso de que no tengáis horno, también podéis dejar el móvil con el arroz dentro del coche, que es lo que, lo que hice yo. Eh, aquí en el picadero como veis, vale, pues eh, tengo el cacharro que metí en el horno con el arroz entonces bueno, eh, si vivís por Madrid o si vivís en alguna zona eh, donde haga tanto calor como los 40 grados que, que está haciendo ahora en verano cuando dejar el coche al sol y dejar eh, el cacharro de, de arroz con el, con el móvil pues ya eso eh, se evaporará. Pero bueno, es una, es una opción. Yo lo he dejado aquí. Y bueno, aquí os enseño el resultado. ¿Vale? Eh, recordad que ayer pues estaban mojadas las cámaras. ¿Vale? Y hoy bueno. Eh, como aquí veis, la cámara de, de delante ya no tiene nada de humedad. ¿Vale? Digo de detrás, ¿vale? Ya no tiene nada de humedad. Y por, de, por aquí pues tampoco tenemos nada de humedad así que nada ahora lo encenderemos vale por un momento por un instante creí que no iba a encender el móvil vale pero aquí tenemos el icono de Xiaomi así que ha encendido me ha asustado bastante porque creía que, que lo había bri briqueado el móvil es decir que lo había dejado como un ladrillo pero el caso es que, que se ha encendido así que nada ahí vemos eh, está cargando ahora mismo vale y bueno pues ahí se ha encendido Vale, perfecto, eh, como veis ya tengo ahí los, los iconos eh, Es decir que, que bueno, pues se ha encendido, ya no hay ningún problema Y volvemos a tener móvil, bien Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya servido bastante Y la verdad que todo esto ha sido probar eh, diferentes métodos, tanto el horno como el coche y parece que ha funcionado, sobre todo, bueno, tener el tema del arroz para que absorba la humedad que, que se vaya evaporando. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!